Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este video tutorial. Mi nombre es Henry Pineda Suárez y les invito a suscribirse a mi canal. Cuando ya hemos creado el vértice interactivo o cualquier tipo de vértice o de borde, ahora le vamos a poner un efecto. Así que voy a cerrarme a estar trabajando en un área de trabajo y valga la redundancia avanzado. Me voy a Efectos, seleccionando la imagen. En Efectos, clic en FX y voy a poner Sombra Paralela. Voy a dar clic en Previsualizar para que se pueda ver mejor el efecto que queremos no vamos aquí a cambiar los valores, simplemente vamos a dar clic en OK muy bien, una vez que hemos hecho esto ahora vamos a crear un estilo de objeto la idea es colocar este mismo efecto en otras imágenes así que nos vamos a estilo de objeto que debe estar en la parte derecha y en la parte inferior voy a presionar Alt Click o Ocean Click en una Mac se va a desplegar toda esta ventana de información y voy a poner aquí por ejemplo foto 1 como estilo de objeto y va a tener todas estas características que están aquí presentes vamos a dar clic en ok ahora me voy a dirigir a la página número 2 donde tengo ya todas estas imágenes previamente insertadas voy a poner comando a control a en una pc me voy a estilo de objeto elijo foto 1 y con un clic automáticamente se van a colocar en estas imágenes vamos a presionar W para que se pueda apreciar mejor el efecto